No se, oye, ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Qué cuánto tiempo! ¿Y todo? ¿Qué, ¡Qué gusto! Sí, sí. Desde <risa> que, de, de, que me quité. Madre mía, ¿qué te ha pasado? Metí, bueno, metí mi frío. O sea, lo sé si sí, la que ve a la... tu mujer con las asambleas no sé. o lo... la asamblea lo... lo que es venir, ¿no? <risa> Pero bueno. El este pequeño que está en colonia, joder, pues, El tacho. Pero... Pero, sí, ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Como no voy a las asambleas ¿sí? Sí. Sí. luego me llaman los coordinadores. El la mail, mail, el mail lo le da. porque ahora actualizamos desde aquí a ah, no sé, la plan y todo eso bueno, la bueno, bueno sí. el caso ya que estoy mi a ver si porque los proyectos si luego me llaman y yo no les conozco. y claro me llama un tío y no conoce el nombre ni nada y me da el lo que pasa es que es un follón porque las cosas han cambiado en este lectucito y que los nombres son muy raros. Pero raros que son graciosos que no que graciosos no El coordinador de colonia ¿Quién es ¿El, el coordinador de colonia? El coordinador de colonia, nombre de quién? Sí. quién? A ver, tú cuando quieres contactar con él, si tú llamas a quién? Sí. ¿A quién, perdón? Sí, él. o su hermano. ¿Está su madre en casa? ¿La madre de quién? Sí. Ronda. Por allí. mucho Pero, ¿Y tú cuando quieres juntar a la colonia, tú llamas a.? a todos los pastores. O sea, lo que viene siendo. No, no. Que invitas, no, no ¿Se juntan a Cholón? No, no, no. no que yo no digo tú llamas a los pastores y yo viene, Sí, vienes, claro. Tú cuando, cuando quieres llamar al coordinador, llamas a. Vamos no, a ver. Sí, Mira, más fácele, fácil, más fácil. Yo los he listado. Sí, vale. ¿Y el coordinador de Colonia? Sí. ¿Cómo está Está puesto en Zeinu Roman 12, negrita y tal. No, no, no, no, ¿Cómo seda? No, del... no, no te voy a analizar el de Colonia No te voy a analizar el Alegría un... de la Estoy diciendo que qué pone. ¿Pone? ¿Quién? En el nombre del coordinador de Colonia. ¿Quién? ¿El nombre de Conegado de la sección de Colonia? ¿Quién? No, no sé si queda claro. Pero vamos a ver, ¿quién, es, ¿quién es el Conegado <risa> de Colonia? Correcto. Ah, muy bien. <risa> vamos a ver, yo te estoy preguntando: ¿cuál es el Conegado de la Colonia? ¿Qué, cuál es el de Manada? ¿Que no te he preguntado quién es el de Manada? es el de Colonia? ¿No, no me, ves, me ves? que ¿Le estás tú cambiando? ¡No toca! No, ¿Qué, me... ¿Qué, te el te no. Te no. se cambian en Spock. El... Pero tú no. ahora, por tu cuenta, Pero no, yo, no yo te he preguntado. Pero no. vamos no. a ah, ver, o sea, yo estaba preguntando por Colonia. no sí. has dicho nada de la Yo no te he dicho eso. Vamos a ver, ¿quién es el de Colonia? No, no, no, no. Vamos a ver, he preguntando simplemente que cuál es el de Colonia. ¿Que cuál es el de Manada? ¿Que no te he preguntado quién es el de Manada? ¿Quién es el de Colonia? ¿Alguien aquí? Te he preguntado, te he preguntado. ¿Quién es el de los scouts? Vale, vale, ya, debe ser, debe ser. A ver, te he preguntado cuál es el de Colonia. ¿Que cuál es el de Manada? ¿Que no te he preguntado quién es el de Manada? ¡No lo sé! ¡Es el de los scouts! Te lo he dicho a mí, primero. ¿Ese es el de los scouts? ¿Quién es el ¿Por qué ahora los scouts? ¿Por Porque has dicho el nombre. ¿Y Si he dicho el nombre, ¿quién es el de tropa? ¿Quién es el de Polonia? Te digo, te cuál es el de tropa? ¿Cuál es el de manada? ¡No lo sé! ¡Es de los scouts! ¡Tantos! Mira, mira, vamos a ver, dos pequeños. No se No, será que no tienen la magia de los scouts? No, vale, vale, vamos, vamos a ver, después de los scouts, ¿quién Pues los escutas. La unidad. Sí. Vale. Dime el nombre del corredor de vamos a ver dime el nombre del coordinador de unidad ¿por qué? ya te lo he dicho ¿me lo has dicho? ¿quién es el coordinador de unidad? ¿por qué? ¿quién es el coordinador de unidad? ¿quién es el de colonia? y dale ¿que te he preguntado cuál es el de unidad? ¿que cuál es el de manada? No lo no, sé. Sí, ¿me lo has lo has pillado? <risa> ¿Tú Estás tomando el peto, porque ya. No, tú me estás tomando eso ahí, claro. Tú me estás tomando. ¿Tú fuiste al básico? O sea, porque esto se da. Lo hice así. Vamos a ver. He preguntado el nombre del torneo de la Unidad. ¿Por qué? ¡Porque ¿Por sí! ¿Se ¡No! Ya estás. No has Ya me has saltado de Colonia. Aquí? De un momento a otro. Mira, deja, deja, deja, deja, deja, deja la sección. Deja la sección. Vamos A ver, algún cargo, que cuando yo estaba hay cargos, más que ministerios. Vale. Muy bien, venga, vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo, yo qué sé. Sí, el de limpieza. Mañana, venga. Mañana, mañana. ¿Mañana cuándo? ¿Mañana cuándo de qué? Que mañana cuándo me vas a decir quién es el responsable de limpieza. Que quién no es el de limpieza. ¿Cómo me vuelvas a decir que quién es el de colonia? De verdad, te estoy preguntando cuál es el responsable de limpieza. ¿Cuál es el de manada? ¡No lo sé! ¡Escous! Me estás tomando el pelo, tío. Me estás tomando el pelo. Hay más gente te puedo decir. Vamos a ver el comité. Sí. Venga, a ver, dime un miembro del comité. Hoy. Hoy, hoy. Y mañana te inspira. O sea, dos días, dos días salimos. Mira, vamos a ver, mira. Más caído Yo te he dicho que mi chiquillo está en la colonia. Sí. Menudo trasto, de tercer aquí hasta sin paletas. No es, el caso, no, es el caso, no es el caso, A ver, ahora me viene un amigo, ¿no? y me dice, oye Santos, quiero apuntar a mi señor, Y le digo, perfecto, crecimiento, muy bien. Vale. Y digo, a ver, ¿qué edad tienes? Y me dice, tienes 7 años, va, va. Ahí está, para colar. Y digo, vale, pues entonces tengo que avisar a alguien. Entonces digo, llamo a ti. Perfecto. Lo único que has dicho con Seti, pero que no se lo estoy diciendo. Que no lo sepas, no has dicho bien, tú limitas a hacerlo. O sea, llamar al coordinador de la sección de chiquillos. Sí. Vale, ¿quién es el de colonia? Sí. Sí. Vamos a ver. Llamo entonces a quién? Claro. ¿Quién coge el teléfono? Claro. ¿El hermano de quién? Claro. Claro. Claro. Claro. claro. claro. ¡Ah, sí, ah, ya ya ya claro. Espérate, entonces, si yo cojo el teléfono y llamo a claro. ¿Tú, ¿Tú llamas a quién? ¿Tú llamas a quién? Claro, claro, claro, claro. Claro, vale,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 ¿Qué estás haciendo? ¿Quién está ahora? No lo sé, escáos.